Es el fin. Cinco ranas moteadas.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 Ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos Deliciosos Yo yo Un asalto al agua Donde está fresco Y lindo ahora Hay tres ranas verdes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 Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John, las campanas suenan, las campanas suenan, ring, ring, ring. durmiendo hermano John hermano John las campanas suenan y el gallo canta ring ring canta ring, ring canta